Una nueva colección de fuentes se incluyen desde la versión 2018 en Illustrator y hoy te explicaré en esta lección. Bienvenidos. Ya hemos tipeado un texto dentro de Illustrator y lo voy a seleccionar con la flecha negra. Ya hemos adelantado el texto tipeándolo y déjame contarte algo que a partir de la versión 2018 tenemos una nueva área de trabajo que se llama aspectos esenciales. De la versión 2017 hacia atrás se denomina aspectos esenciales clásicos. Vamos con el aspectos básico una vez que estamos aquí en el panel de propiedades en el panel de carácter voy a elegir un tipo de letra ahora los nuevos tipos de letra que se llaman son los variables vas a elegir cualquiera de ellos una vez que eliges cualquiera de ellos en el panel de carácter en la parte derecha te va a salir estos tres puntitos vas a dar un clic ahí una vez que eliges la fuente variable te vas a dirigir a estos tres círculos que están aquí vas a dar un clic y en la parte superior en el panel de carácter se ha activado esta opción vamos a dar un clic ahí para que se activen estas opciones donde tranquilamente puedes dar un poco de más anchura lo puedes contraer lo puedes inclinar realmente esto es una belleza y me voy a dirigir a la mesa de trabajo número 2 porque también tenemos fuentes OpenType SVG, sbg donde puedo insertar emojis y también colocar o tener fuentes con degradados que ya vienen incorporados en Illustrator. Selecciono la que está aquí, me voy aquí al panel de carácter, voy a seleccionarlo, ya tenemos esta opción que dice trajan color, que este es el nuevo tipo de letra que se ha incorporado con estos degradés dentro de Illustrator. Ahora, ¿cómo aparecen los emojis? Simplemente vas a tipear los, las letras 1, 2, 3, 4 o 1, 2. Me voy a través aquí al panel de carácter, me va a seleccionar el tipo de letra emoji 1 ahora me voy a dirigir al panel de texto y voy a extraer los pictogramas una vez que están aquí los pictogramas abiertos mira todas estas maravillas se vinieron incorporadas dentro del tipo de letra emoji one simplemente es cuestión de empezar a dar doble clic para empezar a incorporar obviamente aquí activo el cursor doy doble clic y automáticamente se empiezan a incorporar todos esos emojis es algo realmente muy interesante Tome en cuenta que desde esta versión 2018 toda la nube creativa requiere de un buen computador mínimo i7 y de última generación. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.